Muy buenas a todos y bienvenidos Events Invencent Finance, en Manía. Hoy tengo conmigo a Rubén Segura, que es de Europe Economics Research de Bank of America. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Giuseppe, un placer estar aquí, aquí de nuevo, gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte con nosotros y eh, hablar un poco de la situación actual. Después de la pandemia, que parecía que estaba, se estaba acabando, aunque todavía seguimos con algunas dudas y tal, y ha llegado prácticamente algo más de un mes, hace un mes, una invasión en, en Ucrania y por lo tanto una, una guerra. Y claro, esto ha complicado muchísimo la economía, que ya eh, estaba empezando a recuperarse no eh, no se sabe la verdad se parecía que, que la guerra eh, podía ser una guerra relámpago pero así no es eh, sigue de más de un mes y todavía aunque se está negociando no se ve muy claro el cuándo esto se podría eh, acabar y, y, con, y con cuáles eh, acuerdos no entonces Cómo uh, ha impactado esta esta guerra a, a la economía en estos últimos meses y sobre todo cuáles son las previsiones que hacéis cuánto está descontado lo que está pasando y cuánto todavía no lo está en consideración también de las sanciones que es verdad que son sanciones potentes hacia rusia pero también eh, tiene un rebote eh, eh, también los países eh, que, que ponen las sanciones, ¿no? Es una pregunta uh, complicada, ¿no? Como, como tú bien dices, hay muchísima incertidumbre, entonces déjame que enfatice lo que sabemos y lo que no sabemos, y seguramente pues, te voy a contar más de lo que no sabemos de lo que, de lo que sí sabemos, ¿no? <risa> eh, eh, lo primero que yo diría, y yo creo que esto es importante, es que... Eh, el escenario que teníamos todos uh, en mente hace un mes, ya fuera más pesimista o más optimista, ese escenario ya no existe. ¿no? A partir de aquí eh, hay escenarios malos. No sabemos el grado de malo, pero van a ser malos. ¿no? Uh, y para yo decirte cómo de malo va a ser, necesito uh, pensar en dos variables relevantes. Cómo de grande va a ser el shock, cuánta escalada en el conflicto va a haber y en términos de sanciones, y cuánto va a durar. ¿No? Una vez tenemos esto en mente, sabemos que va a haber más inflación, menos crecimiento y van a haber cambios a largo plazo también. ¿no? Ya lo sabemos por el lado uh, uh, europeo que va a haber uh, un, un, un, un intento de, de, de hacer mayor inversión en defensa y va a haber un intento de desvincularse energéticamente de eh, Rusia y acelerar la transición demográfica. Todo esto ha cambiado y es persistente. ¿Cómo de persistente va a ser el shock? ¿Cómo de grande va a ser el shock? Eh, yo creo que los incentivos no están ahí para que la situación uh, se corrija de manera rápida. Con lo cual yo esperaría un periodo de incertidumbre elevado uh, bastante largo, con un shock de confianza que seguramente va a durar uh, bastantes meses, con unas sanciones que van a estar uh, uh, puestas uh, de manera uh, indefinida, y con probabilidades de que hayan sanciones adicionales y eventualmente incluso se llegue a tocar el sector de la energía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para la economía global vas a tener inflaciones uh, más elevadas, uh, crecimiento menor. En el caso de Europa, que es el que sigo yo con cuidado, el choque es más grande, ¿no? Por nuestra exposición particular a, a, a Rusia y por nuestra sensibilidad a los precios de la energía como importadores uh, importantes de energía. Yo tengo la tasa de crecimiento al 2,8 este año, al 1,7 el siguiente, eh, con unas inflaciones del y medio este año y del uh, 2,5% el año uh, que viene. Yo creo que tanto eh, el consenso de economistas como el mercado aún tienen que, que hacer un cachá, a ¿no? Estos números, yo creo que hasta cierto uh, punto se sigue viendo el shock eh, como más temporal de lo que yo creo que va a acabar siendo. Ok, ¿y tú piensas que será más prolongado en el tiempo? Yo creo que sí. ¿no? Cuando uno piensa qué tipo de resolución eh, rápida podríamos tener es eh, políticamente poco viable. ¿no? Yo creo que, que Europa está muy unida y ha, pues, ha invertido muchísimo capital político para facilitar una salida fácil y rápida del consenso. Y por el lado ruso es muy difícil que esto se resuelva uh, rápidamente sin una salida uh, que permita uh, salvar la cara domésticamente. Eh, pero es más, yo diría que aunque tuviéramos una solución rápida eh, no vamos a volver a ese mundo de hace un mes. ¿no? Algunas sanciones se van a quedar uh, puestas y, y, y los precios de energía van a quedar uh, persistentemente uh, elevados.